Hace dos años, ayudé a dos voluntarios a ir a Tanzania. Me cautivó el coraje que mostraron, la idea que tienes de estar loco para viajar tan lejos y probar algo tan diferente. En el fondo negaba el mismo tipo de experiencia, pero tenía miedo de hacerlo. Hasta este año. Después de tres años de ser parte de ella, pensé que sabía todo lo que se sabe sobre el liderazgo. Es complicado entender lo difícil que fueron los dos primeros días después de llegar a Tanzania. La posibilidad constante de enfermarme por el nuevo ambiente me hizo sentir insegura. El hecho de que no podía simplemente comer todo lo que quería, sino que tenía que depender de alimentos muy simples, me hizo sentir nostálgica. Llamar demasiada atención cada vez que salía de casa, solo porque el color de mi piel me hizo sentir observada. El proyecto que formé parte, My Little Travel Library, se enfocó en alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. En las escuelas públicas de Tanzania, las clases pueden tener hasta 100 niños. ¿Cuál es la calidad del mensaje que reciben y cuánta información retienen realmente los niños? Es exactamente esa pregunta la que nos empujó a dividir a los niños en grupos más pequeños en el proyecto para que tengamos la oportunidad de acercarnos a cada estudiante individualmente y evaluar su nivel, asegurándonos de que cada uno de ellos tuviera el acceso a la información que estábamos entregando durante las clases de inglés. Cuando llegué al final de mi instancia, me enorgulleció de saber la mejora considerable de su color, sí. al igual que su capacidad de responder preguntas, leer y pronunciar oraciones. Esos niños necesitan desesperadamente mejorar el idioma para pasar formas periodos de educación. Todo lo que ellos necesitan son los modelos y las actividades correctas para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Tanzania ha sido tan diferente, tan diversa, tan desafiante, que me hizo diferente. Me hizo aceptar la diversidad y enfrentar los desafíos fácilmente. No quiero perder esto. La mentalidad, la vibra, la bondad... Decir adiós fue desgarrador, ya que solo podré imaginar las personas que llegarán a ser o las cosas que lograrán. Estar fuera de mi zona de confort me hizo ser más consciente. Sentir la nostalgia me hizo apreciar lo que tengo en casa. Nos recordaban constantemente que debemos calmarnos, relajarnos y disfrutar la vida. Realmente aprendimos que nunca se trata del destino, sino del viaje. Mi nombre es Irina y estoy trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué estás haciendo tú al respecto?